¿No sabes cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? ¿Eres de los que crees que en realidad el gobierno cubano lo utiliza para justificar las carencias económicas que hay en el país? Pues si es así, este video es para ti. ¿Cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Ejemplos clásicos. Necesitamos adquirir medicamentos y recursos para atender a niños recién nacidos y lactantes con insuficiencia renal aguda No, no, no Líneas pediátricas arteriales y venosas No Catéteres de hemodiálisis transitorios No, no, no O sea, las empresas farmacológicas estadounidenses no pueden vender medicamentos agudos No, no, no, no, no. ¿Será que podemos establecer convenios con otros países, no con ustedes, con otro, un tercer país, que nos permita importar productos alimenticios, piezas de repuesto para industria, insumos para la agricultura, recursos tecnológicos para las escuelas, materia prima, petróleo? ¡No! ¡No! ¿Para el transporte? No, no, no ¿Para generar electricidad? No, no, no, no ¿Pero es a través de un tercer país? No, no, no Ok, ¿y si dejan de intimidar un poco a las instituciones internacionales? No, no, no ¿Algunas han entrado en crisis? ¿Se han negado a tramitar con bancos y empresas cubanas? ¿Han paralizado de forma abrupta sus transacciones? ¿Han retenido fondos? Oh, no, no ¿Y qué es de los cruceros? No, no ¿De las remesas? No, no, no ¿Y las mil piezas anuales que alguna vez prometieron dar que garantizarían una emigración de cubanos más segura? No, no, no, no ¿Qué tal si los estadounidenses pueden viajar de vacaciones a Cuba sin restricciones de ningún tipo? No, no, no Acercamiento entre los pueblos No, no Mira, necesitamos llegar a un entendimiento, pero tienes que entender que no vamos a renunciar a nuestra soberanía No vamos a permitir que absorban el país, lo capitalicen, lo conviertan en su patio trasero. Vamos a respetarnos y trabajar en aras del bienestar de los pueblos, incluso en función de la unidad del continente, para luchar por los desafíos que enfrenta la región. ¿Eso es posible? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.